Hoy vamos a dibujar y a pintar el muñeco de nieve, así que vamos a empezar Estás en el canal de Ideas y Arte con Betina. Empezamos dibujando un óvalo que sería para hacer la carita del muñeco de nieve Ahora vamos a hacer esta línea curva que hace parte del sombrero voy a repasar para que se vea más esta línea, vamos a hacer esta parte superior del sombrerito. Vamos a terminar dibujando la carita, va quedando el óvalo con marcador rojo, vamos a pintar esta parte que sería la bufanda, puedes utilizar cualquier color, la puedes hacer azul, verde, el color que más te guste, ahora con este marcador resaltador vamos a hacer la nariz acá el muñeco de nieve está mirando hacia arriba por eso se hizo la nariz así y vamos a colorear totalmente la nariz Vamos ahora a resaltar con este marcador negro Para que la nariz resalte más Y con marcador café Vamos a hacer estas curvitas Que se ve muy bien la naricita así haciéndole estas curvitas Vamos a hacer los ojitos Una curvita, una bolita Y vamos a hacer la lucecita que es Una bolita más grandecita y otra más pequeñita Y vamos a colorear con marcador toda esta parte y vas a hacer lo mismo con el otro ojito ahora voy a hacer esta curva que hace parte de los cacheticos coloreamos este como les dije ahora con lapicero escarchado este es en gel hacemos esta curva que sería como la cinta del sombrero y vamos a colorear, puedes utilizar también el marcador azul permanente vamos ahora a utilizar este marcador de punta gruesa para pintar esta parte y esta parte del sombrero y vamos a colorear totalmente el sombrero también lo pueden pintar con marcador verde o marcador azul el color ya lo elige cada quien, el que más le guste Delineamos la cinta azul y pintamos. Ya vamos terminando. Y ya se le va viendo forma a este muñeco de nieve. Miren cómo está quedando de bonito. Vamos a hacer la boquita que son punticos, súper fácil. Creo que se ve muy bonita así. También la puedes hacer con una línea curva. Vamos a utilizar colores para hacer el fondo y vamos a pintar así. Vamos a resaltar esta parte y vamos a hacer un degradé. Con este color más claro vamos a pintar así. Vamos a utilizar dos colores azules o puedes utilizar tres, como desees. Y ahora vamos a utilizar... Pintura acrílica color blanco para hacer estas luces vamos a hacer punticos estrellitas y vamos a llenar totalmente el fondo para que se vea más bonito Con este paso terminamos el video, si te gustó regálame un like, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.